Grabando. Buenas, buenas, buenas. Eh, hemos llegado ya a Vegas, ¿vale? <ríe> Ultra Barcelona 2019. A ver, he llegado un poco justillo, un poco justillo, porque me he equivocado y como no, el Max, el, el tío, el, el, el móvil, el más se me cerraba, no me iba bien y me he pasado una, bueno, como una salida, he tenido que dar un poco de rodeo. Llega un poco justillo, pero bueno, llegamos. Llegamos bien para entregar toda la documentación y recoger el dorsal, ¿vale? Así que vamos a la plaza de la iglesia, que.. ¿no está por aquí? preguntar por aquí yo creo. yo creo que falta un poco. No, no vamos a preguntar porque se ha grabado la gente. Eh, yo creo que todavía falta un poquito. Vamos a. Mira. Ahora veréis. Ahora veréis aquí he visto aquí. Pero es que se ha venido hasta hasta que el perro. Ahora veréis, ahora veréis. Ahora veis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, Hostia. te vienes con el perro también. No? Con, Instagram, tío. con el perro también, tío. ¿qué fue eso? Digo, digo, he empezado a grabar y digo. ¿Qué pasa? Ay, a mí me ha tu cara, Claro, bien. yo digo que saludo y digo. Bueno, bueno, paro, ¿eh? Paro que no. ¡No eh, <risa> trago mal. <risa> bueno, bueno, pues venga, paramos y vamos a recoger el dorsal y hablamos con el compañero. Con Aroblos. ¿Eh? Que estoy tiempo, desaparecido, pero voy a volver. Está eh? desaparecido, un poco desaparecido. ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos. Todavía no, no está porque que faltan cuatro horas. Aquí está la llegada, ¿eh? la llegada. Aquí, aquí si, si nos portamos, si nos portamos bien <risa> llegaremos. Si nos portamos bien y, y hacemos todo el recorrido hay que aguantar. ¿eh? Vamos a buscar la zona de entregar los sales. que yo diría... No sé dónde es. Ya casi las 8, eh, tengo que darme prisa. No sé dónde, la verdad. Ahora voy a, a preguntar. Esto será, supongo, habituallamiento para luego a la llegada y todo eso, pero todavía faltan cuatro horas. allí está, vale, ahí está la entrega de premios. A ver... A ver. Esto todavía está un poquito parado. ¡Eh, hola! Bueno, pues mira aquí la entrega de premios está todo montándolo Y yo voy a recoger el dorsal corriendo Venga, compañeros, eh, nos vemos luego cuando ya estemos ya con el traje Hasta luego Proseguimos, proseguimos Pensaba que era allí mismo, pero no, era aquí en una escuela Así que vale, ya está Aquí vamos, venimos Bueno, cuatro horitas de entrega. Venga, pues vamos a, a recoger todo Compañeros, a ver, a ver si me lo dan me ¿Lo darán o no? tú, no, tú no, no acabas, venga, hasta luego tenemos ya todo el tema nos han dado el, el GPS para que nos pueda seguir la gente, familiares y amigos ¿Vale? eh, vamos al coche me falta entregar la do, las dos, las dos eh, bolsas de la base de vida ¿Vale? Que, que ya os dije, digo, voy a intentar no pararme, pararme a comer, pero no pararme a cambiar cosas ni... Pero bueno, de la duda he dejado pues un poquito de orejones, un poco de turrón, y en cada una, y una bamba de repuesto, he dejado en unas anchas, anchas de horma ancha, por si estuviera muy destrozado de pies, pero bueno, por si estuviera muy destrozado de pies, pues unas de horma muy ancha. En la base de vida del 84, que es un poco tarde, pero es que se supone que a lo mejor en el 60 y pico voy bien y no necesito hacer un cambio. Entonces, por eso dejamos el 80 y pico, ¿vale? Y aquí está. ¿Está preparando grabaciones, ¿no? Sí, sí. Ver, <ríe> Venga, hasta luego. Deu, deu. Y. Estos van a. Son los de. Bueno, no sé, la banderita esta yo, la verdad es que se sí, digo No sé es que es escoba. No sé si es que es escoba o que es algo de marcaje, de revisión de marcaje. No lo no sé. La verdad. Pues venga, luego os enseño un poco alguna cosita de la bolsa del corredor, a ver si ahora puedo, y voy a buscar las, las bolsas, y... y ya está, a dejar cada una, una la voy a dejar en el 63 y otra en el 84, y bueno, sí, un poquito de alguna camiseta de tirantes, pues hiciera muchísimo calor, pues he dejado también en la... En la del... Pues ahora no me acuerdo. Mira, he dejado dos, ahora que me acuerdo. He dejado dos camisetas de tirantes. Una en el 84 y otra en el 63. Por ahí. En la topa servida. Y entre medias de esa topa servida hay otra. Hay otro habituallamiento. Hay que acordarse. Una es... Eh, una base que la de ochenta y pico es Olivella. Esto por si yo que sé, el año que viene alguien piensa en algo. Y se repite un poco el circuito. Pues la, la base última es la de Olivella. Y creo que luego ya la siguiente parada es Olesa-Gones Valls que es el 93 o por ahí, tengo todo anotado y luego ya hasta el 108. Parece que más o menos es así. Eh, lo tengo todo anotado en papel y ahora me lo escribí de aquí con rotulador en el brazo para si tengo un poco de duda decir yo solo me apunto, no hago mucho, mucha historia, eh, no me apunto ni comida ni nada de eso. Lo único que apunto es los puntos donde está el kilometraje donde están los habitamientos y ya está. Para yo saber que yo que sé, que me paro en el 15 y sé que hasta el 30 o hasta el 27 o hasta tal tengo que estar pues aguantando ¿no? la comida o la bebida desde que, que me llegue. Más que nada es eso, referencias para la comida y la bebida y ya está. Bueno, vamos a seguir a, a por el coche.